Lamentablemente una derrota ante Lavallejo. ¿Qué conclusión puede sacar este partido? Bueno, este partido es, eh, nos sirve a nosotros para el próximo. Para el próximo partido, eh, bueno, es un equipo bastante fuerte, eh, yo creo que el primero, el segundo C, hemos jugado ya el último C, eh, la verdad que vio bastante pena, pero bueno, yo creo que vamos a tomar el primero y el segundo como para el próximo partido, ¿no? Eso es lo que vamos a rescatar de este partido. Sin duda mostró una mejora este partido con el primero y el segundo que lograron ganar. ¿Qué, qué les dijo, qué les ha podido decir el, el profesor Antonio Carrasco? Bueno, el profesor nos dijo de que es un equipo, el Vallejo es un equipo bastante fuerte, que tenemos que salir y nosotros no perdemos nada, salir y, y tratar de ganar un C o, y jugar, ¿no? Jugar sueltas y, bueno, lo que yo creo que lo hicimos, ¿no? El primero, el segundo C estuvo como que bien peleado, ya el último C yo no sé qué la verdad que pasó, yo pienso que fue ya que nos hicieron 3, 4, 5, 6 puntos, 6, 1, 7, 1, o sea, es bastante difícil recuperarse, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Huanca en esta Liga? El propósito de nosotros, el objetivo de nosotros es este estar entre los ocho. ¿Qué? Se viene de Divino Maestro, que también jugó hoy día. ¿Qué, pues, a lo, ¿Qué han podido observar ellos? Bueno Divino Maestro es un equipo también, que son chiquillas, que están también están bien y vamos a Vamos a ver ahora, pues, el próximo partido a ver qué, qué pasa, ¿no? Pero estamos con todas las ganas de, de ganar, ¿no? Muchas gracias. gracias.